La administración de archivos ha sido un tema central en la enseñanza de la computación. Copiar, borrar o transferir archivos eran funciones básicas para la operación de sistemas informáticos, pero el ser un objeto central en el manejo de una computadora de escritorio se invisibilizó en dispositivos móviles. Por ejemplo, las fotografías que usted toma en su celular se almacenan y visualizan directamente en el dispositivo. Más que como un archivo digital típico de un sistema informático, ahí están como fotografía. El teléfono inteligente es un dispositivo con amplia presencia en el aula. Profesores y en algunos casos también los estudiantes asisten a la escuela con el teléfono en el bolsillo y lo usan principalmente para consultar redes sociales o enviar mensajes instantáneos pero también, en algunos casos, lo usan para tomarle foto al pizarrón o consultar información en Internet. Los usos del teléfono en el aula pueden generar datos que quizá requieran de un tratamiento más avanzado que el que se puede dar en un dispositivo de bolsillo, por lo que su transferencia resulta no solo importante, sino necesaria. Y es que en el teléfono inteligente, decíamos, las fotografías son fotografías y las canciones, canciones y a veces resulta complejo recuperar información del dispositivo móvil para su manipulación en el equipo de escritorio. Es posible que al desarrollar material para sus clases se encuentre ante esta problemática, por lo que es importante que maneje protocolos de transferencia de información de su teléfono a la computadora, para poder incorporar ese dato en un documento de texto o en una presentación, o incluso manipularlo en un sistema más sofisticado. El teléfono móvil y la computadora son complementarios para un docente, por lo que compartir información entre ambos dispositivos resulta ser un saber digital necesario. La invitación al curso abierto, masivo y en línea, Saberes Digitales para Docentes Nivel 2, está hecha. Ingrese a la plataforma educativa México X, revise los materiales que ahí incluimos y resuelve el proyecto informático que hemos diseñado para usted.